Pues bien Fiferos, eh, como lo pidió nuestro amigo Jordan Bravo, aquí está el equipo eh, alrededor de Diego Costa Por favor síganos mandando sus eh, comentarios, que quieren ver en el canal, lo tomemos muy en cuenta Y aquí Jordan Bravo, aquí está el video de Diego Costa, espero que les guste, es un equipo muy interesante Y va para todos Fiferos Hola Fiferos, pues en esta ocasión les traemos un video de creador de escuadras Y este es la de Costa and Friends, los amigos de Dieguito Costa y vamos a empezar en la portería con eh, Diego Alves, un super portero, la verdad tiene muy buenas condiciones, muy buenos reflejos. Eh, la defensa central es libre eh, en cuanto a jugadores de la Liga Española. Eh, a mí me gusta mucho Barán es un jugador muy alto, eh, la verdad es que tiene un precio muy, muy cómodo, 1.800 monedas, rinde muy bien. E igual vamos a tener a Piqué, a este altote que acaba de tener a su, a su segundo bebé. Le mandamos un saludo a, a Gerard Piqué y a Shaki, a su esposa. Ven ahí 192 de altura, es un, es un defensa bastante sólido, no es el mejor, evidentemente, pero es muy bueno. Este Jordi Alba, 6.000 monedas, eh, la verdad eh, es un gran jugador, es un muy buen lateral. Si no tienes tanto dinero para comprar a Marcelo, me parece que es una gran opción. Eh, corre muy bien, juega en el Barça, es español, entonces es ideal para armar equipos que tengan eh, tendencia a la Liga Española. Es un súper delantero, es un súper defensa que va a tener la jugada muy muy bien controlada eh, por otro lado tenemos a Zabaleta que la verdad he tenido poco tiempo de probarlo eh, para este video pues eh, jugué un ratito con él no está caro, la verdad es un, es un defensa equilibrado le falta velocidad la verdad pero pues para el propósito de este equipo funciona muy bien eh, ahí como en de, como medio defensivo vamos a poner a Tony Kras a Tony Kras este campeón del mundo eh, la verdad es súper lento pero es un muy buen jugador, es alto y le pega muy bien con las dos piernas Y del lado izquierdo ponemos a Neymar, este jugador de lujo La verdad es uno de los creativos del, del juego y de los, de, de los que desequilibran, de los que mueven la papa y la reparten por todos lados Es un jugadorazo la verdad, Neymar eh, la verdad te va a dar muchísimo hacia adelante Le pega con los dos pies, tiene 87 de tiro y es su versión mejorada Entonces qué más le podemos pedir a la vida, qué más Vamos a poner del otro lado a Jesucito Navas Este chaparrón eh, de altura de niño 1.70 Estos, estos este, jugadores bastante baratos que rinden muy bien 1.500 monedas, eh, tiene 4 de drible La verdad le falta tiro pero es muy veloz y es buen regateador Es por la banda, realmente va a rendir muy bien porque corre mucho Y se puede quitar a muchos jugadores, ahorita lo vamos a ver en el video eh, Como pues atrás de los delanteros vamos a poner a Karim Benzema eh, esto con el propósito de unir a Remy adelante que ahorita lo veremos Pero tiene muy buenas condiciones, eh, la verdad eh, es un jugador bastante noble eh, Si lo compra normal pues no está muy caro Y aquí tenemos a Diego Costa, el papá de los pollitos eh, El que mueve el acordeón en este equipo eh, La verdad es un jugador muy bueno, muy sólido, muy fuerte Que le pega de donde sea, tiene buen regate para, lo, para el monstruo que es y buen ritmo también, es muy alto y muy fuerte Entonces realmente es un jugador muy equilibrado Me encanta jugar con Diego Costa, define súper bien Y la verdad te, le tengo mucha confianza a la hora de pasar la pelota frente al portero Es raro, raro que falle este Dieguito Costa alias El Orejitas Es un jugadorazo Y lo vamos a unir con nada más y nada menos que Remy. Remy Louis Remy. Este jugador francés del Chelsea Queda ideal con él porque es su compañero de equipo y la verdad es una grata sorpresa. No había podido jugar con Jamie con eh, anteriormente, eh, pero me da muchísimo adelante. Es muy rápido, tiene cuatro estrellas de, de, de movimientos hábiles. No es un jugador muy caro, la verdad. Y hace mancuerna perfecta con Diego Costa en la delantera. Es un jugador muy, muy bueno y muy divertido de jugar con él porque es muy rápido. Pues bien, aquí tenemos el equipo completo como pueden ver eh, puse a, a mi compadre español eh, vicente del bosque en, en el área técnica ahí al chente para que nos dé el 100 de química ahora es importante tomar en cuenta eh, la banca del equipo pueden ser varios jugadores de, tanto de liga inglesa como de liga española eh, en el caso del, del jugador atrás de los delanteros puede ser Messi puede ser Cazorla eh, hay muchos relevos, incluso eh, hay muchos que ponen out seal también eh, Pero dentro de la banca pues está equilibrada y la verdad siempre eh, van a poder tener buena química si usan estos jugadores eh, La verdad la escuadra es muy buena, me sorprendió mucho porque está muy equilibrada adelante Igual atrás, tiene mucho punch en, en la parte de la delantera Cuando digo costa pues realmente es una garantía, es un monstruo del área, es un animal eh, de esos que te comen Vean aquí nada más el penal que, que, que mete qué bárbaro, o sea el ángulo ahí ¡ay! Lamió, lamió la pelota eh, El ángulo Vean con lo que les digo, se quita a los jugadores Tiene muy buen regate para lo grande que es eh, Y este equipo pues está girando En torno a él, la verdad lo que le están repartiendo El, el balón son sus compañeros Vean aquí lo que le digo de Navas 1500 monedas y vean lo que te da Vean lo que te da, rapidez y drible Por poco precio y es un gran jugador español en Liga Premier. La verdad hay que hacer un, un, um, un review a detalle de, de este chaparrón. Porque realmente tiene muy buenas condiciones. Me sorprendió a la hora de jugar con él. El control que tiene y la versatilidad que te da al atacar. Vean aquí los pases que podemos dar. lo que les digo. Están jugando adelante todos. Eh, y muy bien. Aquí metimos un golazo la verdad. Este, esta jugada prefabricada que ya la repasamos en el canal. Ahí está el video. Chequenla porque la verdad es un recurso súper útil. Vean nomás aquí el golazo que nos metimos. Entonces, bien feros, este fue eh, el creador de escuadras de Diego Costa and Friends. Todos los amigos de Diego Costa están ahí, invitados a la fiesta, para divertirse y hacer unas jugadas de ensueño. Pues bien feros, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a este canal, denle un like a este video y compártanlo con todos sus amigos para que jueguen con esta escuadra. Y recuerden los fiferos, jugando como digo Costa con una oreja, fifa la vida.